Google Dibujos ofrece una serie de formas predefinidas que podemos utilizar en cualquiera de nuestros dibujos. Podemos acceder desde el menú insertar o desde la barra de herramientas. Tenemos cuatro grupos de formas, como son formas, flechas, llamadas y ecuación. Vamos a ver lo básico con una de ellas y luego veremos una, una particularidad que tienen otras. La selecciono, cambio la forma del cursor, elijo una de las esquinas y muevo hasta donde quiero la otra de las esquinas. Aparecerá con el relleno que tengamos previamente eh, utilizado, con el último que hayamos utilizado, el que esté por defecto en el inicio. Lo mismo en cuanto al color del borde, grosor, forma. Eh, podemos modificarlo a voluntad. Vamos a coger, vamos a darle un color, este otro color, por ejemplo, y en el interior, si hacemos doble clic, podremos incluir un texto. Este es el texto. Este texto, cuando tenemos aquí un texto, podemos ver que nos aparecen todas las herramientas de, para modificar su aspecto. Podemos centrarlo, podemos poner más, más grande, ajustar. Podríamos coger y tirar de aquí. Digo, lo quiero en ese tamaño, pero quiero que me entre solo en una línea. Entonces tiro, tiro de ahí, la podría poner en negrilla, podría asociar un enlace a este, eh, a esta forma, ¿Mm? vemos que es algo similar a un cuadro de texto solo que en este caso por defecto ya le pone un relleno y un borde, algo que también podemos hacer con un cuadro de texto y por otra parte el texto cuando empezamos a insertarlo no aparece, en la, no empieza a aparecer en la esquina superior izquierda sino que aparece en la parte central. Eh, tenemos estos elementos que nos permiten modificar las proporciones. Con este lo podemos hacer crecer respetando las proporciones. Con esto lo podemos hacer girar. Vemos que los ángulos que van apareciendo ahí. Y si pulso la tecla mayúscula irá de 15 en 15. Y lo tendremos ahí. Vamos a ponerlo otra vez en horizontal. Lo tengo ahí en horizontal. Eh, vamos a ver una cosita que es aquí en estos, en los puntos de más opciones de formato. Tenemos aquí arriba tamaño de rotación. Podemos modificar el tamaño y ajustarlo a una medida concreta. Digo, no, lo quiero justo de 10 centímetros por 5. ¿Mm? Eh, lo puedo girar, en este caso parece igual, el texto lo mantiene la posición, girarlo verticalmente, el texto lo gira. ¿Mm? Puedo modificar la posición, ¿Mm? arriba a la izquierda el punto, las coordenadas de lo que sería esa, digo, pongo, lo quiero en X2. Y en dos arriba a la izquierda, puedo modificar los ajustes de texto. Y vamos a ver esta, esto aquí, la sombra paralela. Sombra paralela, cuando lo selecciono, vamos a, voy a aumentar la distancia para que sea más evidente lo que es. Vemos como aparece como una sombra. Puedo modificar el ángulo. Puedo modificar la transparencia. Es color negro, pero esa transparencia hace que sea aparezca en gris o aparezca más oscuro. Y luego el radio desenfoque. Lo que va a hacer es que aparezca... Esta forma así, nítida, incluso negra del todo, como sombra. Pero a hacer lo que nos va a interesar, pues digamos, a veces nos va a interesar así. Y otras veces nos puede interesar un aspecto un poco más natural de lo que sería una sombra. Con una falta de enfoque, con un cierto desenfoque, etc. Bueno, esto, son, esto es la sombra paralela. Y luego una última opción que es reflejo. Lo que va a hacer es como si fuese un reflejo, en agua, en un espejo. Puede ser más, ser más transparente, o sea, ser menos evidente. Voy a quitarle toda la transparencia. Puede estar más lejos o más cerca. Y el tamaño puede llegar a ser casi la forma completa. O ser la forma completa. O solo un pequeño fragmento de lo que es la, la forma original. Un poco más de transparencia. Un poco más de transparencia aquí. Voy a alejar un poco. Y eso sería el reflejo. bueno Voy a cerrarlo. Lo voy a dejar así. Eh, voy a insertar otra forma. En este caso va una del mismo grupo. Que sea este, un rectángulo con esquina diagonal recortada. Coloco igual. Me aparece con el último color, con el formato que tenía seleccionado en, el, en la forma anterior. Con lo cual, si no quiero, en este caso, reflejo, me las opciones de formato y eliminaría el reflejo. Eh, esta forma tiene una particularidad, de la misma manera que tiene otras que hay por ahí y que es aparecen estos puntitos aquí estos pequeños cuadritos que puedo agarrar y mover para modificar por ejemplo la, el, el recorte este de las esquinas por defecto solo tiene recortados recortadas estas dos esquinas pero aquí vemos que tiene otro entonces si probamos veremos que también podemos recortar esas. ¿Eh? Una vez que insertamos una de las formas, lo único que tenemos que hacer es mirar a ver qué es lo que podemos hacer con ella. Luego clic, doble clic y tendríamos aquí la opción de escribir el texto. Flechas, pues lo mismo. Dibujo una flecha y vamos a fijarnos en una cosa. Cuando yo voy dibujando... Me va a, aparecer, a veces va a aparecer estas referencias azules que me que facilitan el, el dibujar algo del mismo tamaño de algo que ya tenía dibujado. por pues ejemplo En este caso, en este momento, la longitud de la flecha es la misma longitud que la del cuadro anterior. Cuando suelto, estas dos van a tener la misma longitud. Incluso cuando la muevo, estas líneas rojas me van a indicar Vemos ahí y están centradas las dos. Y si la subo un poco para abajo, ahora veo que el borde inferior está sobre, coincide con el borde superior del logo de aso politécnico. Tengo aquí estos dos puntitos con los cuales puedo coger y modificar el aspecto de la flecha. Y lo mismo con el resto. El juego es el mismo con todos ellos